Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigas, amigues. Hola, ¿cómo estás? No, ¿cómo era el saludo? Esperen, esperen, esperen dos minutos. Hola, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo les va? Eh, bueno, vamos con hoy eh, Marte en Virgo que, que, que bárbaro, ¿no? que no me importe hacer el ridículo bueno, ya van a enterarse por qué no me interesa no me importa hacer el ridículo eh, cuando les diga dónde yo, en qué ubicación yo tengo a Marte eh, que es el día de mañana pero hoy sí, vamos a Marte en Virgo. Eh, este planeta, que es el planeta de la guerra, que es el planeta de la agresividad, ¿para qué puede llegar a usar todas esa, esa fuerza, esa energía sexual sí, eh, que tiene el planeta Marte eh, en Virgo? Y para la parte solidaria de Virgo, para esa parte sanadora de Virgo, si está en luz, como digo yo eso sería la parte positiva la parte negativa cómo sería vamos a leerlo directamente del manual que si todavía no lo tenés es porque no querés este manual si entras a nuestra eh, página te dice así pero no la estoy mostrando eh, a nuestra página centroaprenderastrologiafacilmente.com ahí podés ir y obtenerlo gratuitamente en pdf o si lo querés en papel lo compras también ahí ahí está la tienda para comprarlo bueno vamos a este planetita Marte en Virgo si Marte está en Virgo son precisos son meticulosos y son categóricos decididos como parte negativa es que son imprudentes, son marciales y eh, son calculadores. Así que bueno, a tener cuidado con esto. Y mañana sí, eh, Marte en Libra, yo tengo Marte en Libra, así que voy a estar atento a lo que me digo a mí mismo. Te mando un abrazo enorme, enorme y un hasta mañana. Chao.